Muy buenas amigas y amigos, en el día de hoy volvemos con otro videito de Pusa Live, de Aprender piano desde cero y por supuesto antes voy a mandar dos saludos. Uno para mi amiga venezolana Claudia Marcela que está ahí tratando de tocar teclas negras y por otro lado para mandar un saludo a toda la gente de Entre88teclas.es Es un foro de pianistas, gente que está estudiando desde avanzados hasta principiantes. Está muy bueno para visitarlo, voy a dejar el link acá abajo para que entren, donde pueden despegar muchas dudas, comparten muchas cosas. Muy buena gente y espero que lo visiten y pasen por ahí. Ando mucho por ese foro, molestando un poco, pero bueno... Eh, muy bien, vamos a lo que vamos, que hoy vamos a unir todo lo que estábamos viendo en videos anteriores y por supuesto vamos a leer una partitura que voy a dejar la descarga aquí debajo para que la tengan y la puedan leer, porque vamos a unir todo lo que vimos en el video 1, 2, el 3 era una charla. Cuatro, que estábamos viendo eh, ya tocando en tecla negra, mantener el impulso y cómo se agrupaban. Y en el quinto, que fue teórica, y hoy vamos a unir todo y vamos a empezar a leer. Y acá tenemos la partitura que se llama leyendo ritmos y tenemos varios ritmos para leer. Y entonces vamos a empezar a leer figuras, que es lo último que vimos en el video pasado. Y quiero que presten atención al pulso. Primer ejercicio que está en esta partitura. Vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo en videos pasados, en ¿eh? donde estábamos con cualquier dedo en la tecla negra. De mano izquierda. Entonces, vamos a hacer ritmo con, con ambos dedos. No me interesa mucho cuántos dedos van a usar porque. Después, sí, ya en el próximo video vamos a estar viendo digitaciones y vamos a usar más dedos. Pero, por lo pronto, con dos dedos alcanza y sobra. Y yo lo que quiero es que leamos ritmos, que es lo interesante de este, de este video. Empezamos con el primer ejercicio en el cual dice, como habíamos visto la última vez, 2, 4. ¿Y eso qué significaba? Que eran dos pulsos por compás el pulso era la negra pueden tomar el pulso que quieran pueden tomar un pulso rápido no lo recomiendo para leer por primera vez como habíamos explicado en otro vídeo eh, lo interesante de esto es hacer que si son dos pulsos el primero era fuerte y el segundo era débil así que ya con dos cuatro tenemos ejercicio uno va a ver de que la línea de abajo es la mano izquierda, dice MI, mano izquierda, la de arriba, mano derecha. Que es como uno después va a leer partículas, un pentagrama para la mano derecha, mano, por ahora vale, vamos a decir así, no siempre es así. Mano derecha, pentagrama de arriba, mano izquierda, pentagrama de abajo. En realidad es el agudo en la parte de arriba, el grave en la parte de abajo. Después vamos a ver de que no es tan así que ah, el pentagrama de arriba para la mano derecha, pentagrama de abajo para la mano izquierda. En este caso sí es así. Pongo mano derecha la de arriba, mano izquierda la de abajo. ¿Sí? Entonces, tenemos dos cuatro. Eso es lo que dice la mano izquierda. Tomamos a la negra como el pulso. Y entonces, ahí vamos a tocar y en la mano de arriba vamos a hacer un ritmo y habíamos visto cuatro figuras no voy a tomar la corcheta todavía pero sí teníamos la blanca que valía dos negras recuerden pulso es una cosa figuras es otra tomamos a la negra como pulso y entonces la blanca vale dos negras al tomar a la negra como pulso entonces vale dos pulsos pero si estuviéramos tomando otra figura como pulso, ya la blanca no valdría dos pulsos, sino sería, seguiría teniendo la misma relación con la figura negra. Dos negras. ¿sí? Bueno, entonces arriba tenemos una blanca que valía dos negras, por lo tanto, vamos a tocar el primer ejercicio, que dice así. la doble línea que la línea de afuera era más gruesa ¿sí? este es estoy haciendo un ritmo en la mano derecha estoy marcando el pulso en la mano izquierda también es un ritmo porque al ponerle figuras ya estoy haciendo ritmo no es que estoy marcando pulso sino no pondría una negra directamente pondría rayitas o pondría cualquier cosa pero en este caso ya estamos leyendo figuras y al leer figuras ya estamos haciendo ritmo un ritmo también es marcar el pulso segundo ejercicio van a ver de que mano derecha está haciendo negra todo el tiempo. Dos cuartos también. Entonces, esto es lo que hace la mano derecha. Mano izquierda está haciendo otro ritmo. ¿sí? Entonces, leemos la de abajo. una vez que uno lo tiene parece una tontería pero después le podemos eh, aumentar el pulso estamos en tan no, tan tan lo pueden hacer más lento incluso tan tan y podemos hacer esto hacer más lento una de las cosas que está muy bueno de hacer es empezar a acelerar acelerar el tiempo o sea tomar un tiempo más rápido podemos leer el de arriba y hacer <risas> podemos tomar el de arriba con un pulso más rápido y hacer Segundo, hacer lo mismo. ¿Sí? Podemos hacerlo cada vez más rápido. A medida que les resulte fácil estar leyendo esto, eh, lo pueden ir acelerando. Pasando al tercer ejercicio, vamos a ver que en la tercera, cuarta línea tenemos compás de tres cuartos. ¿Sí? Tres cuartos significaba tres, tres pulsos por compás o tres tiempos por compás. Y el cuatro que tomábamos a la negra como la que iba a marcar el pulso. Entonces, acuérdense, tres tiempos, primero fuerte, segundo débil, tercero débil. Tenemos acá en mano izquierda. Uno, dos, tres, dos. en el segundo ejercicio lo hace la derecha. Uno, dos, Uno, dos, Aunque yo estoy tocando en esta, esta, la primera de tres, pueden tocar en cualquiera. Para no hacer... oh. Tomen cualquier nota, no es necesario que hagan exactamente, tomen exactamente la nota que yo estoy tocando. No tomo esa nota porque no sé. <risa> vais a saber por qué tomo esa nota. Bueno, entonces la cuestión es, ritmo de arriba, tenemos una blanca, una, negra, una blanca y una negra, una blanca y una negra, una blanca y una negra, una blanca y una negra, ¿sí? Porque hago dos, uno, dos, uno, dos negras, una negra, dos negras, una negra, dos negras, una negra. Entonces, si hacemos el tercer ejercicio, sería... el tercer ejercicio. El cuarto ejercicio es lo mismo pero a manos invertidas. Esta va a ser negra y la otra va a ser el ritmo de blanca y negra. Entonces, hacemos... Importante de que mantengamos el acento. El acento después no va a quedar para siempre. No vamos a estar pegándole un martillazo al, al primer tiempo. Sino es para que a uno le quede auditivamente que ahí hay, hay un acento. Como en las palabras. Uno porque ya conoce los acentos de las palabras. Pero no, uno no está hablando. Hablando de esta manera para, ent para entender dónde está el acento. Uno ya sabe que uno está hablando de esta manera y ya sabe dónde está el acento, porque el acento está, está, pero implícito, por lo bajo. Entonces eh, vamos a hacer eso en música también. En principio, en principio vamos a ver bien los acentos. ¿Cómo para tener una excelente articulación ¿sí? en música. En música. Entonces, recuerden, dos tiempos, primer pulso fuerte, segundo débil. Tres tiempos, primer pulso fuerte, segundo débil, tercero débil. Y ahora en el final de la hoja tenemos de cuatro cuartos. Cuatro cuartos que significaba cuatro tiempos el número de arriba. Cuatro pulsos, el número de arriba, y el cuatro que significa la negra como la que va a marcar el pulso. Que ya lo explicamos en el anterior, ¿no? Y acá aparece una redonda, una redonda que dura cuatro negras, cuatro negras, o sea, dos blancas. Antes vimos blancas y ahora vamos a ver redonda Como verán... Una redonda, si vale 4 negras, el compás es de 4 cuartos, o se entran 4 negras por compás, va a durar todo el compás. Acá hice algo como para que trabajen un poco más, el cerebro se maree un poquito. Y estoy cambiando el pulso de una mano a otra en cada compás. Y después lo hago al revés. Es exactamente lo mismo, pero Entonces, vamos a estar haciendo primer compás. 1, 2, segundo compás Punto, 2, 3, 4, 1, 2, vamos a estar cambiando de mano continuamente y la otra mano hace una redonda, redonda, redonda, redonda, redonda entonces hace... Redondo, re, A tocar, entonces empezamos, primer tiempo fuerte, los otros tres débiles, entonces empezamos. Exactamente al revés. Empezamos al revés, es... Bien, ¿esto para qué sirve? Para que empecemos a familiarizarnos con las figuras con el compás, con los compases, entendamos muy bien de qué se trata todo lo que habíamos visto teóricamente, que fue una clase bastante larga, larga, larga y tediosa, la vez anterior. Esta va a ser más cortita y vamos a empezar a leer y aplicar lo que vimos en la clase anterior. Vean otra vez el video anterior si es, les quedó alguna duda. Si no me preguntan acá abajo en los comentarios hay cualquier duda que tengan pero así empezamos a aplicar todo y empezamos a ver ritmo. ¿sí? Por favor, eh, practiquen esto una vez que lo hayan practicado con brazo, después lo pueden practicar con dedo. Léanlo, así se van familiarizando. Invéntense ritmo si quieren y lo pueden escribir. Lo escriben en un papel y dicen, mano derecha, voy a poner acá una blanca, otra blanca y acá negra. Y si no, pueden poner como en el último, estar alternando, ¿sí? pueden inventarse ustedes los lo ritmos y escribirlos también. Como está esto, lo pueden hacer ustedes y se inventan los ritmos que quieran. Pero, como para tener una idea, está muy bueno también de que ustedes inventen ritmos y los escriban, no solamente, ah, leo esto y bueno, ya está, y que después ¿qué hago? ¿Ah? Pueden jugar un poco con figuras y así se van acostumbrando a ver ya cómo, cómo es la cuestión de pulsos, de, de compases, de figuras y cómo sostener Bien, espero que este video les haya gustado. Eh, si quieren le ponen un me gusta, si les gusta el video. Si no les gustó el video, pueden ponerle un me gusta. No hay ningún problema, suscríbanse a mi canal. Si quieren, lo comparten con sus amigos en las redes sociales. Y nos vamos a ver en el próximo video. Un abrazo pianístico. Nos vemos. ¡Adiós!